Otro, na, okay. Okay, yo voy a decir hola que tal No, estás? lo que yo voy a decir, lo que yo voy a, bueno, a... Este es para que te voy a decir. <ríe> no Hello FotoNautas. Bienvenido a un video más de su canal Fotoaprendizaje. En este nuevo video vamos a ver cómo hacer un softbox casero como este que ves aquí atrás. Vamos a comer. Un softbox lo que hace es que suaviza, suaviza la luz y a su misma vez también con estos cuatro lados reflectores aumenta su intensidad. Ya hablando de lo que es el tema de la fotografía profesional, te recomiendo que compres softbox de la marca Speedbox o la marca Profotos, como quieras. Hacer un softbox es bastante simple. Lo puedes hacer con lo que es una caja de cartón o con un plástico llamado Coroplast. Este plástico lo puedes encontrar en cualquier imprenta. Los materiales que se utilizaron para hacer el softbox casero fueron la tijera, varios tie wrap, vinil metálico o papel paroñal. Recortamos cuatro pedazos para hacer el softbox. Luego pegamos el vinil metálico a los pedazos. Por último, unimos las piezas con el taifra. No. Y si quieres también aprender a hacer el stand que lleva el softbox casero, por aquí te voy a dejar el video para que veas el paso a paso. Y bueno, fotonautas, hasta aquí esta serie de videos tutoriales para que puedas armar tu propio estudio fotográfico con poco capital, de forma casera, fácil y sencilla. En esta serie de videos aprendimos cómo crear un softbox, cómo crear un reflector casero, ¿qué más más lo aprendimos? El trípode casero el también. Casero. El reflector. El reflector a la caja de luz también para lo que es fotografías de productos que mayor aprendimos también aprendimos cómo hacer un arolet bueno que por cierto está aquí si lo quieres ver se ve mhm un arolet muy bien y bueno espero que te haya gustado esta serie de videos ya sabes siempre añadimos contenido de valor lo que es este canal de fotoaprendizaje vinculado con la fotografía y Photoshop. tenemos que compartas, que le des like, que te suscribas y que si a lo mejor uh, quieres aprender Photoshop desde cero, pues tenemos a que descargues de forma gratuita nuestro ebook Primeros Pasos con Photoshop. Dios te bendiga mucho y... Chao, okay. chao.